En medio de una riña registrada en la comunidad del Caimito del Distrito Municipal de Zenobí, en esta localidad, resultó herido a mano de otro compatriota, el nacional haitiano Amor Joseph de múltiples machetazos. Familiares narran lo sucedido. Un haitiano que eh, fui allá a ver a la familia de él, cuando llegué allá y eh, eh, tapado con la familia de él, eh, uno se, se metió machetazo a él.